Estamos con el compañero William José Sirius Quiroz, aquí en Huigalpa. Usted eh, uh, estuvo uh, aquí en Huigalpa durante el fallido intento de golpe del año 2018. ¿Nos puede contar un poco de lo que le pasó? Ok. Bueno, el, en el 2018, exactamente el 18 de junio, ya, a las, seis, a las seis, entre las seis y media y siete es que de la mañana yo normalmente me alisté para ir a mi trabajo ya yo estaba a mi trabajo cuando lo salí de aquí mire mucho movimiento primero antes de la mañana pero nunca me imaginé nada de lo que estaban planificando de ir contra quién era yo sabía que estaba el tranque que estaban haciendo mucho daño ya habían este, secuestraba a varios compañeros del sistema penitenciario, los habían golpeado, todo eso, yo me daba cuenta porque y aquí a donde está el tránquist era una zona, la zona de ellos, donde yo ellos practicaba, está a, a 15 cuadras, de aquí 15 cuadras, cada cuadra tiene 100 metros, o sea, a, a kilómetro y medio está de aquí, imagínense, yo nunca me percaté, pues que estaban planificando algo en contra de mí. Entonces, cuando yo salí de aquí, voy doblando a, cuando iba a 200 metros frente al portón de la entrada principal de Bosque, fui al PAN. Observé un vehículo, un vehículo blanco, eh, vehículo blanco nuevo, una camioneta. Yo me hice al lado derecho porque lo miré raro, pues donde estaba la ubicación estaba. estaba pues. Cuando iba pasando al frente de donde ese vehículo se arriaron cuatro sujetos armados, encapuchados. Ya uno llevaba armas cortas y otro llevaban escopeta. Ya. Me golpearon inmediatamente sin mediar palabra. Ya. Uno me dio con una escopeta en la parte de atrás de la espalda, el otro lo tenía de frente. Ya. Me obligaron, me que me montara al vehículo. Habían personas que a esa hora echan tortillas y venden comercio de tortillas. Otras personas iban detrás de mí, ya, observaron todo, gente de aquí, del barrio, ¿no? porque fue en el propio barrio donde fue que me secuestraron. Entonces me montaron en la camioneta, lo encapucharon y pasamos al frente de mi casa. ¿no? Yo solo volví a ver mi casa. Yo le dije, que sea a tu voluntad, Señor. Es lo primerito que me salió. Y recordando de mis hijos. Cuando las mismas personas que iban de mí se se regresaron aquí a la casa y ya le comunicaron a mi hijo. Ya me dijo que me habían agarrado unos hombres encapuchados, una camioneta blanca y que se y me habían pasado por aquí. Bueno, me llevaron hasta el mero tranco. Aquí en Juigalpa. Aquí en Juigalpa, en el tranque, que ellos le decían tranque de la madre, le decían aquí en, en la quinta región, ahí en Juigalpa, el tranque de la madre, eso es lo que ellos decían, que era el, el, el, la madre de los tranques. ¿Sí? Me llevaron, me, me encapucharon, me pusieron una, una camisa enrollada en la cabeza y me metieron a una casa, y me estuvieron y me comenzaron a golpear. Y haciéndome preguntas tonta fue pues, que yo no le iba a responder como cuánta gente está armada en la casa del partido, esas esa es cosas para justificación para golpearme ya, que quiénes son los, los, los jefes que estaban ahí quiénes estaban dirigiendo ¿ya? E incluso uno de ellos cuando me estaban golpeando ya me hablaron que si iban a venir, si yo no les decía nada que iban a venir aquí llevarse los niños y que le iba a pasar igualito como el manába Unos niños que estaban de madre, que murieron quemados de manába Ah, sí, en el Carlos Marx Entonces ellos, estaba reciente eso Entonces ellos me mencionaron eso Vamos a ir a traer a tus hijos y si no los, si no los podemos secuestrar no, no, los vamos, sí, vamos sí. a quemar ahí les va a pasar igualito como sí. lo de Eso me lo mencionaron ellos para que yo cediera a preguntas tontas que ellos me estaban haciendo. Pero yo, yo solo pensé que yo no iba a salir de ahí, fue vivo. Porque me quitaron los zapatos, ya lo, me quitaron nada, todo lo que yo andaba. Lo menos la ropa porque no me la habían quitado, pero sí me la iban a quitar. Y comenzaban a alegar entre ellos. Entre ellos que estaban ahí yo conocí a varios. Y aquí que son los que mencioné en la denuncia. ¿no? Cuando yo interpuse de la denuncia, mencioné a, al dueño de la camioneta. ¿no? Mencioné aquí al conductor que andaba a la camioneta. Ya mencioné a los que andaban a las parmillas. ¿no? Y lo más importante, que en ese lugar, quien estaba ahí y dirigiendo, porque fue algo dirigido hacia mí, estaba medardo. Medardo Maireno. Ahí estaba Medardo Maireno. él estaba ahí entre toda la comisión que estaba ahí. Y él estaba él, presente cuando le estaba golpeando. Él estaba ahí, incluso uno de ellos dijo que tuvieran cuidado conmigo, ¿Ya? Que, a ver, que miraran la chacha que yo tenía porque ellos me enchacharon violentamente, me pasaron la chacha, ¿Ya? me la pasaron para que yo, la circulación aquí, aquí la, y los brazos hacia atrás. Ya yo ya no aguantaba porque yo parezco de azúcar también. Uh -huh. Ya soy hipertenso y yo dije, Dios quiera que no me dé ahorita nada eso. Ya yo me recomendé al Señor porque, porque ellos estaban tan violentos porque uno de ellos decía, matémoslo, matémoslo, démoslo un ejemplo. Incluso hasta Medardo decía, hay que, hay que dar un ejemplo para esto. Ya, O sea, que me mataran y me dejaran, iba a ser el primero que iban a, a matarme. Los ¿eh? que dicen que era la, la madre de los tranques. Debo mencionar mucho la madre de los tranques. ¿Ya? Y cuando ellos estaban ahí, incluso lo estuvieron comunicando. Ellos son un hermano de Medardo, estaba en el tranque de Acoyapa. Y era el que le llamaba. ¿Ya? Le llamaba que estaba... usted lo escuchó? Yo lo escuchaba. ¿eh? En su ya. celular, hablando en su celular. Eh, ellos estaban hablando del celular, pero estaban cerca. Es que eran, eran varios los que estaban ahí. Sí. Incluso dijeron que iban a ir a traer iban a, ir a, traer a otro, sí. otro compañero que lo iban a secuestrar. No sé de quién, de quién estaban hablando, pues. Iban a secuestrar a otro. Entonces, y... en todo ese enredo que estaban ahí golpeándome, hay otros que decían. No, no, lo maten porque lo vamos a vamos a cambiar y no, no lo golpeen mucho porque ya están los Derechos Humanos. Entonces el delegado de ahí de los Derechos Humanos es Denis Báez, de era el ya Yo lo conozco a ellos porque en el barrio donde, está, donde vive mi mamá. Entonces, lo conozco a él y conozco al de Zulma y solo ellos estaban ahí. Cuando llegaron, ellos dejaron de golpear. ¿Ya? Dejaron de golpearme, y ahí estuvieron hablando, dialogando. Pero la gente de Cenid no vieron que usted estaba golpeado. Es que ellos me miraron. Incluso un, eh, que uno de ellos dijeron, quítenle la chacha. ¿Ya? Y costó, imagínense cuánto costó, que, como 15 minutos para poderme quitar la chacha. ¿Cómo estaba pasada? Cómo me tenía dormido los dos brazos. ¿Ya? Y eso me dilató casi alrededor de tres meses para recuperarme sí. la muñeca. ¿Ya? Y él miró, ellos miraron cómo tenía la camisa ensangrentada sí. Porque con un tubo es que me daban en espalda ¿Ya? Y esto, eh, después de eso, que ellos observaron y me dijeron Y porque está sin zapatos, incluso hasta ellos dijeron que me pusiera pues, Me, me pusieron los zapatos Entonces yo observé que el señor ya me estaba buscando un nuevo rumbo Que me estaba salvando, pues, que había pláticas. Ya, unos, estaban, unos decían que me mataran, otros decían, eh, que para dar un ejemplo, otros decían no, hay que intercambiarlo. Parece, parece que habían dos detenidos, ya, dos detenidos que los habían agarrado con una arma, que venían hacia Huigalpa, hacia de la Iote. La policía los había detenido. Entonces ellos querían a esas dos personas, ya libres. Entonces en ese momento comenzaron la plática, llegaron, después se comunicaron, parece que VAE, el de CENIC, se comunicó con, con la policía, ya para intercambiar Estaba la comisión de paz que se formó, el partido comenzó, formó una comisión de paz. Entonces realmente fueron fue momentos difíciles. Bien, ¿puedo preguntarle un detalle? Después de que había pasado eso, usted hizo la denuncia. Sí, entonces. ¿Y Cenil le apoyó a poner la denuncia? Ah, no. Cenil solo estuvo ahí. ¿Ya? Yo lo miré como que sí, ellos ya estaban desde el comienzo. Así me supongo yo, porque cuando yo lo escuché hablar, que me tenían la bolsa y después me la quitaron. Ah, entonces le encapucharon. Sí. Con una bolsa. Sí. Cuando llegaron ellos, cuando llegaron todos, estaba encapuchado. Estaban hablando y todo, después me la quitaron. Ya Es donde yo observé quiénes son los que estaban. William, ¿cuánto tiempo fue que en total que le tenían secuestrado? Desde las 6 de la mañana, ya iba a ser mediodía. Ya, del mismo día. Del mismo día. Porque es, yo me salgo. Porque habían capturado esos dos que ellos querían. Si no hubiera nadie para intercambiar, yo no estuviera muerto. Sí. Ya, ya estuviera muerto. Cuando ese, Incluso cuando me sacaron a mí para el intercambio. Entonces ¿sí? se hizo el intercambio. Se hizo el intercambio. Ya, a mí me, me montaron en la camioneta del Cenit. Ya, también. Ahí me pusieron una capucha. Ellos dijeron, yo la voy a llevar en la camioneta. Ay. Entonces el cenit, yo me quedé, pues todo eso yo miraba y no me parecía nada normal. Pues. Entonces me llevaron encapuchado hasta la camioneta, me montaron y me quitaron la capucha. Ya, solo del pedazo donde me sacaron y me metieron ahí. Entonces ya iba manejando el del cenit, la camioneta, y la otra compañera del cenit iba a la par de él y a mí me sentaron en el asiento trasero para el intercambio. Para el intercambio. ¿ya? Y iban a montarse ellos. Pero el del CENI le dijo que no. ¿Y, y le digo del CENI, ¿y a dónde me llevan? Ya, porque vamos a hacer el intercambio, me dice. Él. Te, van, te vamos a intercambiar por dos personas. Pero ¿a dónde me llevan? A la iglesia del divino niño. Cuando él me dice eso. Entonces dije yo, el padre Rico, porque ese era el niño, Entonces, los hombres no se montaron en la camioneta, sino que él se le dijo, yo lo llevo, yo voy a traerlo a, a los ¿bien? Y también me pareció raro, porque hey, si, si me, hablando de los secuestradores y llegando a un acuerdo sobre eso, yo saliendo de ahí me le puedo apiar déjame, me déjame, déjame, pero ya está, ¿Ya? entonces cuando me llevaron ahí, incluso yo seguí con él en el vehículo, llegamos a la iglesia, ya después llevó la policía, llevaron a los dos, a las dos personas, y hicieron el intercambio, él agarró a los otros dos, y yo me fui con los dos, ¿Va Sí, va y el representante del CELIP, sí. agarró a los dos, los montó en su camioneta, y yo me fui con los compañeros que llegaron. Era el alcalde, que era de la Comisión de Paz, eh, Julio Avanza también de la Comisión de Paz, entonces yo me fui con la Comisión de Paz. Entonces cuando ya le dije yo, bueno, le digo, primero quiero ver a mi madre, como está, como quedó enferma a ella, y después voy a ir a la policía. Ya, a poner denuncia, eso es lo que hice, pues fue pues, ahí, me fue a poner la denuncia, ya comencé a hablarle todos los detalles, a dónde me secuestraron, en qué punto, a dónde me llevaron, quiénes estaban ahí, ya ir y, y posteriormente, bueno, esperando pues que la denuncia, el trámite de la denuncia, de la investigación, ya cuando me iban a llamar recibí pues, varias citas para ir a Managua. Pero después vino pues, el indulto que le dio el presidente sobre ese caso. ¿Y en el caso suyo? Yo acusé a los que me llevaron directo. ¿ya? A los que él iba manejando, el dueño de la camioneta, porque estaba ahí, y me golpeó. Ya me, los mencioné a ellos. ¿Ya? Porque si me pongo a mencionar, eran todos son participantes, sí. los participantes. Entonces mencioné a ellos. Pero yo. Yo no mencioné a Medardo ahí, ¿ya? porque él llegaba solo a observar y se retiraba. Solo observaba, hablaba y se retiraba. Él coordinaba, es que él llamaba. No le digo que yo varias veces, por eso es que me doy cuenta que él tenía un hermano en, en, el, en el tranque de Apoyamba. Sí. Había una mujer que se llamaba Urania, que a mí me conocía. Que fue ella, golpista. Que fue golpista también. Viajaba desde Managua. Viajaba desde Managua con, el, con, con un artículo para los tranques que lo iban a tear al San Francisco. Ella me lo platicó personalmente. Julián, ando dejando tal cosa. ¿verdad? Ella le dijo, no vas a salir mal. ¿verdad? Y después ella me dijo cuando el ataque de, de Morrito, de uh -huh. mataron a la policía. Ella me lo contó. Y ella, ella me contó que ahí andaban el hermano de Medardo, Medardo, andaban andaba en el ataque de, de, de, de, de Morrito y que se regresaron a Coyapa al planque de Coyapa donde tenían secuestrado a unos policías. Sí. ¿ya? Entonces, e incluso me llamó ella como a las 12 de la noche, que esos policías estaban mal. ¿ya? Era como que si ya le estaba ahí remordiendo la conciencia. Sí. Entonces yo avisé a la policía que había unos policías secuestrados ahí y estaban mal. Fue cuando ya entraron arreglo nuevamente. Y, ¿ya? Pero está confirmado toda la versión mía de aquí donde yo lo voy a toda la comunicación de ella y ella me lo confirmó. Entonces la participación fue directa. ¿ya? En lo de Morito. En lo de Morito. ¿ya? Y en lo de aquí. Dios mío, porque él decía falta uno. Y en, en todo eso estaba involucrado de una u otra manera la señora Francisca Ramírez. Sí, es que, es que ellos eran parte. Ellos siempre caminaban juntos. Pero la Francisca, cuando yo él estaba hablando, estaba hablando con el hermano, le decía que estaba la Francisca, estaba ahí en Acoyapa, en el espalda de Acoyapa. En el tranque. En el tranque de Acoyapa, porque en el tranque tenían uno. Es donde estaba una buena participación de campesinos. O sea, ella está involucrada en todos los ataques. Si usted lo pone a análisis. El... si yo dirijo algo, que estoy involucrado. Ya, porque ellos, ellos eran un dirigente. Veamos en, en el ataque de Morrito, ellos, ellos estaban ahí participando. Que mandaron y ellos se quedaron ahí esperando el resultado. Es otra cosa, pero estaban, ellos lo recibieron, ella la recibieron. A los a los compañeros policías y en Atoyá, uh -huh. ¿sí? porque me llamaron a las 12 de la noche esa compañero y estaba ahí, estaba curando Laurame. ella estaba curando Laura estaba curando a los compañeros policías incluso uno lo, ahí los querían matar para no estar los curando ¿sí? y ella se lo puso. y ella me llamó William, ella te decía, si sí, tenía razón, vos, no. bueno, procedimos económicamente pero ahí vamos bien el ritmo hoy estamos volviendo a agarrar ese ritmo y Dios quiera pues que eso no vuelva a suceder